No deseo crear una división en la comunidad. Ya hay una división. Mauro, ¿qué es para ti ser monje? ¿No sería la observancia original un regalo más generoso para Dios? ¿No sería, tal vez, más noble? Vivir con la sencillez de Montecasino. Con su soledad, con su trabajo manual y su completo apartamiento del mundo. La humildad no está reñida con los grandes ideales. Yo quiero servir fielmente a Dios. Mauro, hace 10 años que me conoces. Sabes que lo único que deseo es poder empezar a vivir la observancia original de la regla nadie parece estar de mi parte. ¿Hermano Alberico? El mundo monástico necesita algo radical. Algo que le haga tambalearse y despertar de su comodidad. Lo que impulsó abrir este monasterio fue el alto ideal que aquí se vivía. Hermano Esteban, ¿eh? Esteban Jardín, sí. Explicadles qué es la regla para vos. Solo así podréis convencerlos y ganar su corazón. ¿Hay alguien dispuesto a defender la brecha de la muralla? ¿Hay alguien dispuesto a ser santo?